Quisieras jugar con mis ganas, juraría ser el que vos llamas, si quieres jugar con mis llamas. Y no hay nadie cerca que te mire, juntaría eso que no dice. Y si tus ojos no mienten, no habrá quien mire. El oculto veneno te atormenta. vería dentro del lo que da vuelta. Si creíste en el sol, habrá tormenta. Si quisieras jugar con mi alma, nadie en ti dudaría de tus armas, si quieres jugar con mis llamas.